Se sentarse, puede sentarse, amén, gloria al Señor. Estamos contentos, mis queridos hermanos, está aquí con nosotros el pastor Jeremías, parte de la, eh, de la directiva CIP, amén, subsecretario de nuestro concilio, y él nos va a ministrar más tarde, amén. Viene leído, viene de Staunton, a Virginia. Pero mientras tanto, eh, has perdido una hora de sueño, mueve la aguja una hora adelante, amén, gloria al Señor, porque técnicamente ahora son... Las nueve y 13 minutos. Amén. Así que este daylight saving time, que sí o okay? qué. Ahí está. Entonces, una horita para adelantarme. Estamos contentos. Estamos alegres. Este día ha sido tremendo. Estábamos aquí en la mañana. Amén. Gloria al Señor. Mientras estábamos aquí, pues. Se empezó a llover y después cayó nieve. Entonces suspendí el culto, después se puso mejor. Entonces dije, wow, gloria a Dios. Pero cuando me fui a mi casa, volvió a caer más nieve y viento. Yo dije, wow, que suspender, pero bueno, gloria al Señor. Ya se puso lindo. Entonces los valientes llegaron y los otros están durmiendo. Pero no los culpemos. Los culpemos, no. Pero mientras tanto, de paso un montón de gente de la Biblia. Unos están en Tennessee, otros están en North Carolina, otros están predicando en Maryland, otros están. Dos. En diferentes lugares, ¿verdad? así que estamos contentos Pero estamos en victoria Mañana, Gloria al Señor, sigue la bendición Amén, Gloria al Señor Y este, pues estaremos aquí En nuestra escuela dominicana a las 11 de la mañana Nuestro culto evangelístico A las 3 de la tarde Nos seguimos gozando, quería decir a los hermanos no Que el hermano Adán se puso un poquito malito Gloria al Señor Porque a veces uno se descuida No se está chequeando eh, Entonces hay que chequearse el corazón, hay que estar cuidado con el colesterol eh, Dale a la pupusa, amén Revuelta y con queso, pero Chequete el colesterol, date la vuelta al bloque ¿Cuántos hombres están aquí haciendo un ejercicio? Levante la mano a los hombres que hacen ejercicio Jesucristo Solamente a Dios Amén, ninguno Entonces yo sí estoy haciendo ejercicio Roger Belay, yes Haciendo ejercicio ¿Cuántas mujeres están haciendo ejercicio? Ah Levanta, levanta la mano, levanta la mano Un momento, un momento Varias mujeres están haciendo ejercicio Y los hombres nada ah, Ya tú puedes ver Entonces lo que veo aquí es un montón de mujeres viudas Amén, gloria al señor ah, Ok, todo lo que te estoy diciendo, cuidado Cuidado, amén, gloria al señor Entonces, jeje, Así es esto Cuídate, haz ejercicio eh, Vigila la dieta Y ya yo te, te lo he dicho tantas veces Que parezco un disco rayado pero si tu dieta diaria, y esto es para hombres y mujeres, si tu dieta diaria por lo menos no es el 50% vegetales y fruta, hay un problemita serio contigo. Yo, todo lo que yo como diariamente es la mitad, la mitad, por lo menos vegetales y fruta. Al mediodía yo nunca, no hay sándwiches, ya no hay papas fritas, yo eh, me hago mi propia batida, amén, gloria el Señor que mi esposa ni mi hijo, la, porque dice que sabe, sabe malo, pero a mí me sabe rico. Amén, gloria al Señor, que tiene granos, que tiene estroberi, blueberries Amén, gloria al Señor, manzana, eh, maní, pican, ah, nueces. Si tú vas a Google y chequeas cada una de esas cosas, cada una de esas cosas es nutritiva y especialmente ayuda al corazón. Amén, y por eso es que tú me ves a mí dándole. Ahí está. Yo deseo, pero yo deseo que todo el mundo le debo hasta los 90, 100, por ahí, amén, aunque la vida de Cristo se acerca. Así que estamos contentos, estamos alegres, amén, gloria al Señor, no hay que hablar mucho, el varón tiene que manejar lejos, amén, gloria al Señor, pero vamos a ponernos de pie en este momento, amén, gloria al Señor. No sé si le ha dado el micrófono, amén, ya lo tiene el pastor Jeremías. Así que para mí es un placer dejar con ustedes al predicador de la ocasión, el pastor Jeremías Cruz. Vive Dios, vive Dios. Bien, amado, Dios me le bendiga, Dios me le guarde en esta hermosa noche. Damos gracias a Dios por el privilegio, la oportunidad que el Dios del cielo nos concede en esta hermosa noche de poder estar nuevamente en este lugar para honrar, bendecir, adorar el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos vinieron a eso? Amén. Bendito el nombre de Jesús. Así que damos gracias a Dios, damos gracias a Dios también. Aleluya a nuestro pastor, presidente, aleluya, de Cipe. Eh, por darme el privilegio de usar su altar, vive Jesús, su podio, aleluya, su púlpito Alabado sea el nombre del Señor en esta hermosa noche y a los hermanos, verdad Aleluya que estuvieron a bien en extenderme esta invitación en esta hermosa noche Nos gozamos de estar aquí, verdad, vive Jesús, este, yo también estaba en la, en, la, en la pendencia, amén Vive Jesús, ya que en la madrugada estuvo lloviendo eh, para la área nuestra, bendito el nombre del Señor y eh, ya amaneciendo comenzó a, a nevar ¿verdad? y estuvo nevando como alrededor de las 12 del día. Amén, vive Jesús. Pero este, bueno, en mi fuero, eh, en mi interno, aleluya, pues eh, estaba de llegar hasta este lugar. Amén, bendito el nombre del Señor. Eh, estamos un poquito distantes, amados, pero este, por muchos años viví en una área donde eh, cae nieve. Cae nieve, aquí solamente usted puede poner una latita de salchicha y ya la recoge todas Bendito el nombre del Señor, pero vivimos por algunos años en una área donde eh, cuando cae nieve Pues podemos decir que estamos siempre eh, especulando alrededor de 30 pulgadas para arriba Vive Jesús, aleluya, y cuando en el invierno ah, eh, es una área que queda en el estado de Pensilvania colinda, eh, Cerca con la zona de Canadá, Ohio, Nueva York Vive Jesús, aleluya y cuando llega el invierno en muchos años allí disfrutamos invierno desde el mes de septiembre hasta el mes de mayo Vive Jesús, aleluya, así que ¿verdad? vi que estaba cayendo nieve y mi compañera me dijo bueno no sabes todavía digo, Bueno hasta ahora no, vive Jesús pero vamos para allá <ríe> Bendito el nombre del Señor Así que, pues gozo, verdad, que el Señor pues haya podido dar el privilegio Reciban saludos de mi amada esposa, amén, aleluya Ella pues se quedó en la casa, bendito el nombre del Señor Y eh, pues aproveché para que alguien pues me diera el right hasta acá Alabado sea el nombre del Señor de nuestra iglesia, la iglesia de Benecer Bendito el nombre de Jesús y me acompaña el hermano Lázaro Mares Él es oficial de la iglesia Amén y bueno, aprovechamos que entonces pues él me trayera, aleluya, y yo no tuviera que manejar, está mucho mejor, bendito el nombre de Jesús. Así que nos gozamos en esta noche, usted se ha gozado, verdad, desde el día, alabado sea el nombre del Señor, ha estado gozándose, ha estado llenándose, bendito el nombre de Jesús, aleluya. Y vamos a aprovechar el tiempo, aleluya, a mí si no me equivoco me, me dieron un, un tema, Vive Jesús, aleluya, que tenía que ver con el líder sometido Amén, bendito el nombre del Señor Vamos a buscar este versículo Me, me, me dio, me dio, me dio, me dio en la, Ahí, aquí, aquí, en, en la pensadora Bendito el nombre del Señor En el libro de Hechos, amado, en el capítulo 6, el verso 3 Libro de Hechos, capítulo 6, verso 3 Bendito el nombre del Señor Gloria al que vive, vive Dios Busque con calma en algún lado de la Biblia está Del Génesis al Apocalipsis usted lo haya ¿Ya? Bendito el nombre del Señor, vive Jesús Hechos capítulo 6 verso 3 Bendito el nombre de Jesús Lo tenemos Vive Jesús La palabra dice así honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo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 Dios continúe bendiciendo su palabra Padre te damos gracias, te honramos Te bendecimos en esta hora Padre Te pedimos que tú nos guardes, tú nos guíes Tú nos ayudes Padre, aquí estamos Señor, estamos en tus manos Dios eterno, Aleluya Esperando Dios mío solamente ser Padre eterno, la voz Padre eterno Aleluya y seas tú el que transmitas Padre, Aleluya, la palabra que Necesitamos Señor y que hemos de recibir Para gloria de tu nombre Padre, en tus manos estamos Mi Dios eterno, a ti sea todo el honor y toda la gloria Padre por Cristo Jesús Amén, amén, amén Y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria. Dele una alabanza de palmas al Dios que vive Bendito el nombre del Señor Gloria al que vive, aleluya Vive Jesús No se asuste amado Hoy, hoy, hoy hago de evangelista, no de pastor Discúlpeme los evangelistas que puedan estar en el medio Bendito el nombre del Señor. Vive Dios. Bien, amado. Me dieron este tema, amado, pero yo quiero, aleluya, poder proyectar eh, por lo menos las tres horas que vamos a hablar. Vive Jesús, aleluya. Eh, mirando el tema que me dieron, líder sometido, quiero hablarle, aleluya, utilizando un subtema a esto. Amén. El perfil de este líder. El perfil de este líder. Amén bendito el nombre del Señor creo amado que está de más aleluya quizás ponernos a mirar o ver vive Jesús aleluya eh, posiblemente aleluya la magnitud de lo que puede significar o puede decir aleluya la palabra líder bendito el nombre del Señor porque muchos hemos escuchado aleluya quizás estuvieron escuchando anoche hoy vive Jesús pero amado Bendito el nombre del Señor, cuando hablamos de un líder amado, estamos hablando, aleluya, de una persona, de un individuo, de alguien, aleluya, que representa algo, bendito el nombre del Señor De alguien que ejecuta, aleluya, o hace alguna función, vive Dios, de alguna manera, bendito el nombre del Señor Ahora, eh, lo que quisiéramos tratar de llevar o de entender es que el líder amado no es una postura el líder no es un galardón para lucir, aleluya, el líder amado esto es un compromiso, amén, bendito el nombre del Señor Como líder podemos tener posturas, como líder aleluya eh, se puede sentir uno grande, se le puede llegar el ego, le puede llegar un sinnúmero de cosas Puede uno pensar vive Jesús, aleluya, pero más aleluya que tener una postura porque tomemos una posición Aleluya, más allá de, de aleluya de que pueda ser un galardón que podamos exhibir Hey, Soy el líder, bendito el nombre del Señor, aleluya bendito el nombre de Jesús Es un compromiso amado, es un compromiso, es una responsabilidad Es aleluya una obligación y usted y yo no podemos olvidar que todo cargo es una carga Así que vamos a trabajar, vamos a funcionar, aleluya Viendo el compromiso que tenemos, la responsabilidad que hay en nosotros, aleluya La obligación, aleluya, que se nos ha dado, bendito el nombre de Jesús, aleluya Y que lo miramos, amado, aleluya, que es un cargo, pero ese cargo viene siendo una carga Bendito el nombre del Señor, porque tenemos que, que llegar, aleluya, poder, aleluya Desarrollar o llevarlo de tal manera, amado vive Jesús que eh, pueda ser efectivo y pueda aleluya impactar aleluya pueda hacer algo pueda eh, ejecutar eh, alrededor nuestro eh, alguna función bendito el nombre del Señor usted y yo estamos viviendo en un mundo amado alabado sea el nombre del Señor que usted debemos debemos de entender amado este mundo en que estamos viviendo tan complicado aleluya y a veces para muchos tan fácil Vive Jesús eh, se compone aleluya está eh, formado engarmado de una manera aleluya de que se compone de líderes se compone de personas aleluya que están sobre otras personas eh, pero hay líderes positivos y hay líderes que Negativos, bendito el nombre del Señor. O sea que vamos a encontrar la misma vertiente, pero de alguna manera eh, reflejan, aleluya, quizás el espejo para seguir, aleluya, la línea para eh, podernos moldear a aquellos que aspiramos llegar ahí, o porque alguna razón podemos llegar, bendito el nombre del Señor. La Biblia está llena de ejemplos, amados Josué siguió a Moisés. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Timoteo y Tito siguieron a Pablo ¿Ah? Tarso, ¿ah? aleluya Este hombre de Tarso, aleluya El Saulo siguió a Bernabé Amén, bendito el nombre del Señor Los discípulos siguieron a Jesús ¿Se da cuenta? O sea, ahora cada uno puede influenciar De una manera que Distinta, amén eh, pero el, el mundo contemporáneo amado Este mundo de avance Este mundo aleluya En que nos tocó vivir a usted y a mí En el siglo XXI Aleluya eh, Se depende de todo esto Y le, el cristiano en la iglesia eh, El mundo cristiano Aleluya La vida cristiana no es diferente No está aleluya anajada de esto No la Biblia cristiana aleluya Es parte de esto ah. Si usted analiza y mira amado eh, y usted quizá lo ha estudiado, lo he visto aún cuando estudia lo que es la ética ministerial Usted va a ver que se, bate, se batalla y se trata de explicar, aleluya eh, si, el, si el ser líder, el ser pastor, el tener aleluya alguna posición eh, eh, simplemente tiene un nombre, aleluya o es una profesión El mundo en que estamos amado está, está compuesto de esta situación Ahora, el líder tiene que tener un perfil. O sea, aleluya. Cuando hablamos de perfil, amado, vive Dios, estamos hablando de aquellas composturas, aleluya, que van a mostrar ese líder. ¿Eh? Yo solo puedo ejemplificar de una manera bien sencilla. Cuando usted va a sacarse un retrato, busca eh, eh, eh, eh, si es en una boda, si es en un quinceañero, usted no lo ha visto. ¿eh? Dice ¿De qué perfil te cojo? No, ponte de este perfil para ver si se te ve Ponte de este otro O sea, es, es la postura, es la posición, aleluya Es la forma de poder crear, proyectar De la mejor manera que se pueda ver Amén. De igual manera es el perfil del líder ¿Cómo lo podemos mirar, amado? Dentro de ese perfil del líder está su personalidad Está su individualidad, está su carácter Amén. Está su cultura, están sus costumbres Está su Dios sin gracia o sea sus creencias amén está su intelectualidad están sus habilidades eh, dentro del perfil de ese, de ese líder amado son muchas cosas las que vamos a encontrar para que pueda dar la postura de él amén alabado sea el nombre del Señor pero lo más interesante amado que dentro de todas esas cosas aleluya que deben de existir o estar dentro de, del líder alabado sea el nombre del Señor tenemos que enfocar oír aleluya a que en el plano nuestro en el cristiano aleluya como hijos de Dios aleluya pueda, podamos ver aleluya en ese líder lo que deseamos buscamos aleluya anhelamos y podamos encontrar en él, aleluya y ese líder pueda tener sobre todo el perfil que lo demuestre Aleluya que lo plante aleluya eh, que lo identifique como un líder sometido Bendito el nombre del Señor amén aleluya o sea son muchas cosas amados Las que nosotros podríamos mirar aquí vive Dios que puede ayudar aleluya a Llevar a desarrollar esto bendito el nombre de Jesús amén Pero yo solamente quiero tocar cinco puntos en esta noche cinco nada más aleluya Vive Jesús, que serían parte de ese perfil, de ese líder, aleluya, que se somete La Biblia nos enseña líderes que fueron desobedientes, verdad que sí, bendito el nombre del Señor Y que en muchos casos, muchos de ellos sabían lo que estaban haciendo O sea, no desobedecieron, no fueron, aleluya, sometidos porque no, no sabían O porque eran ignorantes, o porque estaban ajenos de ellos, amén Vive Jesús sino porque eh, eh, lo hicieron amado aleluya pero tenían conocimiento pero eh, esa falla eh, posiblemente derribó tiró por tierra destruyó todo lo que pudo haber sido hecho tenemos un caso para así avanzar amado eh, tenemos el caso de Saúl cuando Saúl fue, cuando, cuando el pueblo de Israel pide de, aleluya, rey, aleluya, Samuel se presumbró, ¿verdad? Pensó, aleluya, con tristeza. Dijo, pero, pero ¿qué está pasando? Aleluya. Y aún Samuel, aleluya, eh, eh, platicó con Dios y pensó, aleluya, que, que, que el pueblo estaba rechazando, que el pueblo estaba eh, quitándolo. A él, bueno, Samuel ya había, estaba ya viejo. Los años habían comenzado a transcurrir en la vida de Samuel. Había habido un problema aunque Samuel había sido un buen hombre de Dios Pero sus hijos no tenían la capacidad ni estaban a la cabalidad de poder ser líderes ¿Eh? había, había una situación, ¿eh? aquel pueblo aleluya en busca de un líder eh, Pensaron que era mejor estar aleluya bajo un sistema eh, igual que todas las demás naciones en el sistema que estaban viviendo Bajo una teocracia Bajo un gobierno aleluya Guiado, dirigido, aleluya Y establecido por Dios Y al momento Samuel lo pensó Pero Dios le dijo a Samuel Tate tranquilo Samuel No es a ti tú sigues siendo el líder Tú sigues, la, la, tienes, sigues teniendo las cualidades Sigue siendo aleluya el hombre Aleluya que ha podido llevar Ha encaminado este pueblo Ha estado aquí, ha trabajado Aleluya le ha enseñado la moral Le ha enseñado los principios Le ha enseñado aleluya la relación espiritual Me han desechado a mí Pero búscale un hombre Y se dio a la tarea de buscarle a aquel Aleluya y Dios lo guió para dar con el hombre Que aleluya eh, Dios aleluya iba a plantar allí O sea la bendición de Saúl a estaba en sus manos, la bendición de Saúl de ser aquel líder, aleluya estaba en sus manos, Dios preparó el camino, Dios aleluya allanó todo, eh, eh, cuando, cuando usted ve, ve en la Biblia ve la historia, ve que eh, Saúl era un hombre bien parecido Saúl era un hombre alto, era un hombre vigoroso, o sea había un sinnúmero de cualidades fuera aleluya de las que estaban internas, bendito el nombre del Señor que ay ayudaban a Saúl a ser el líder. Bendito el nombre del Señor. Dios le mudó el corazón. ¿Ah? Porque Dios tenía que hacer unos cambios. El líder sometido tiene que someterse a cambios. Amén. Vive Jesús. Aleluya. Eh, eh, eh, te estoy dando... Esta es la introducción. Ahorita entramos. No se preocupe. Bendito el nombre. Bendito el nombre de Señor Como diría un buen centroamericano Aguantate vos El resto viene ya mismo Alabado sea el nombre del Señor <ríe> Vive Jesús, aleluya O sea Dios tiene que hacer cambios a veces Amén en nosotros bendito el nombre del Señor y son cambios aleluya que a veces posiblemente a algunos no nos gustan pero son cambios que son para llevarnos aleluya a, a, a poder establecernos y podamos nosotros llegar a alcanzar al tener el perfil hacer la, la formación completa de ese líder sometido. Por alguna razón Dios tenía que trabajar eh, Por alguna razón Dios Aleluya per, per, permitió Que las anas esas se volvieran locas Y se fueran para donde no debían Por alguna razón estuvo que Saúl y las a buscar Por alguna razón Aleluya eh, es, eh, Saúl se tropezó con diferentes Personas Aleluya eh, que Lo proyectaron y le dieron el mensaje de, de, de la posición Que iba a tomar por alguna razón aleluya, Dios le cambió el corazón Por alguna razón lo metió entre medio de los profeta y también siguió profetizando aleluya o sea, había tenía que haber cambio un líder tiene que estar aprendido aleluya para tener cambios en su vida y entre ellas aleluya es poder alcanzar a ser el líder que Dios desea sometido para hacer su obra bendito el nombre de Jesús aleluya pero mire usted que en el camino amado no tardó mucho aleluya que Saúl se salió y eso le trajo consecuencias ¿Mm? Bendito el nombre del Señor Y la pregunta que es lo que le estaba diciendo ahorita La pregunta que nos haremos ¿Sabía Saúl lo que estaba haciendo? Mire amados si le dijeron que no lo engañaron Le robaron los dulces Bendito el nombre del Señor Pero Saúl sabía 100% Aleluya lo que estaba haciendo O sea no lo hizo por ignorancia No lo hizo por torpe no lo hizo por neófito, bendito el nombre del Señor, Saúl sabía lo que estaba haciendo, amén, aleluya Y a veces como líderes sabemos lo que estamos haciendo, ay santo, pastor siga por el otro lado que está mejor Bendito el nombre del Señor, vive Dios, pero un líder sometido tiene que aprender amado hay que aprender, aleluya El perfil de, de, de lograr, llegar Tiene que aprender, amado Y nunca es tarde para aprender ¿Usted sabía eso? No, si hace yo no sé cuántos años atrás ¿Vio la viejita de 90 años que se graduó de la universidad? Ah, bendito Y, y, y terminó su carrera y se sintió orgullo. No podía hacer ya nada más Más que sentarse en el sillón, aleluya, reclinar Y la mañana comerse el desayuno y ver el título a las 12 el almuerzo y vele el título. A la tarde la cena y vele el título. A la noche el snack y vele el título. Pero se graduó a los 90 años. Bendito nombre del Señor. Aleluya. Vive Dios. O sea, amado, que, que, que no, no, nunca es tarde, amado. Vamos a aprender. Yo no sé usted, pero yo he aprendido de los niños. Amén. Así como puedo aprender de uno que sea mayor que yo. ¿Eh? Bendito el nombre del Señor como puedo Aprender de uno que esté en una edad más Abajo, vamos a aprender Todo el tiempo amado, eso es algo que Es sumamente interesante y en muchas Ocasiones amado cometemos o hacemos Cosas que sabemos lo que estamos Haciendo Y el líder tiene que tener cuidado el líder, aleluya, tiene, aleluya, que tener sumo cuidado Tiene que estar muy pendiente, amado Tiene, aleluya, eh, que moldearse de tal manera Bendito el nombre del Señor Porque cuando hacemos algo Que sabemos lo que estamos haciendo, amado Aleluya, eh, las consecuencias son trágicas Para nosotros y para los que están a nuestro alrededor Y para aquellos que están bajo nuestro mando Amén Vive Dios así que es eh, eh, eh, poder comprender esto amado ahora bien aleluya eh, en ese perfil amado eh, miremos esta característica amado consagración El perfil de un líder consagrado la consagración amado vive Jesús eh, aleluya podríamos llamarle muchos escritores le llaman Aleluya Vive Dios Muchos comentaristas Lo ven de esta manera Es la columna vertebral Del líder cristiano La consagración Cuando usted y yo Miramos nuestra fisonomía O para que nos entendamos mejor Cuando usted y yo Miramos este hermoso Y bello cuerpo Que Dios nos ha dado ¿eh? Bendito el nombre del Señor Aleluya Vive Jesús Qué lindo nos hizo Dios ¿Verdad? Amén, bendito el nombre del Señor Sabemos que dependemos de algo que se le llama columna vertebral, verdad que sí A usted se le puede dañar una pierna y es probable que siga sin mucho problema caminando, funcionando Se le puede dañar un brazo, igual, ¿eh? vive Jesús Puede eh, perder un poco la visión y, y más o menos va ahí, vive Jesús Pero hay algo que se llama columna vertebral que Se le extiende en su espalda Verdad desde arriba hasta Abajo y esto aunque Apenas se lastime Trae consecuencias Graves Trae ¿Mm? consecuencias Graves imagínese usted aquel Algunos que se le quebran tan vértebras O por alguna enfermedad suben desgaste la, la Columna se achica ¿eh? Bendito el nombre del Señor trae, trae muchos problemas Entonces la consagración amado es la columna vertebral de un líder cristiano Amén Vive Jesús Se podía, aleluya, eh, mirar esto amado Vive Jesús, aleluya eh, como, el, como una parte esencial Podríamos decirle el todo Que puede desarrollar las otras cosas Esa consagración Bendito el nombre del Señor eh, Cuando miramos el verso que leímos Vive Jesús Bien claro dice ahí Que aquellas personas que iban a buscar para líderes Tenían que ser llenos del Espíritu Santo Si algún error cometemos hoy día Vive Jesús los líderes En el caso quizás pastorar Aleluya es que necesitamos líderes en muchas ocasiones Y algunos de las recomendaciones O algunos de los requisitos bíblicos los pasamos por alto Bendito el nombre del Señor pero dice, eh, eh, una de las cosas, es, mire amado, aleluya, que, que tremendo esto, dentro de aquel perfil, dentro de esa postura, de ese marco, de esa, de esa, aleluya, eh, necesidad de líderes, aleluya, dice, si sí los vamos a buscar, pero vamos a buscar hermanos, varones, aleluya, llenos del Espíritu Santo, o sea, consagrados, amado dedicados, bendito el nombre del Señor, ah ¿eh? Y para ser lleno del Espíritu Santo Tiene que ser, tiene que venir de una vida Que se consagra, de una vida que se separa De una vida que tiene una prioridad No algo importante sino prioridad Hay cosas en su vida y en mi vida Que son importantes pero hay cosas que son prioridad Amén, aleluya Y en el líder alabado sea el nombre del Señor No es importante ser lleno del Espíritu Santo En el líder es prioridad ser lleno del Espíritu Santo Mm. Aleluya. Es el importante amado hay muchas cosas, pero las prioridades, aleluya, están marcadas. En el líder tienes una prioridad Ser lleno del Espíritu Santo porque El Espíritu Santo va a dar todo lo que Sea necesario aleluya, aleluya O sea Jesús aleluya no habló Por hablar amado Jesús dijo bien Claro en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan en el capítulo en El verso 26 dijo bien claro aleluya Que él rogaría que él enviaría El consolador por qué razón amado Dice porque este es el que te va a enseñar Este es el que te va a instruir Este es el que te va a guiar aleluya Este es el que te va a dirigir este es el. Que te va a decir cuando estás pisando en terreno blando Este aleluya es cuando te va a decir Aleluya puedo confiar Puedo derramar de mi gloria Puedo darte de lo que está en el cielo Bendito el nombre del Señor Oh gloria al que vive para siempre Así que la consagración amado es vital amado Pero esa consagración amado viene aleluya Y se recibe a través aleluya Bendito el nombre del Señor De esa llenura aleluya De ese marco aleluya que nos protege Que nos cerca llamado Espíritu Santo Alabado sea el nombre del Señor Si alcanza amado aleluya En qué amado Si alcanza con ese Espíritu Santo Que en la vida suya y en la mía amado Independientemente de que usted Sea líder o no lo sea, amado El Espíritu Santo que está en usted Y en mí, amado, aleluya, yo no puedo Entender, amado, aleluya, ¿Cómo puede Haber líderes, ¿Cómo pueden haber personas Dentro de la iglesia, amado, que no tienen Vida de oración, que no tienen vida De ayuno, que no tienen vida de estudio De la palabra, alabado, entonces No podemos decir que tenemos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo Nos lleva a amar la palabra de Dios A buscar el rostro de Dios Aleluya, y aleluya Aleluya, a dedicar y a honrar aleluya darle la gloria a él bendito el nombre de Jesús oh gloria al que vive para siempre la palabra amado la oración y el ayuno llevan a una consagración imagínese usted un pastor que ora 15 minutos servirá para pastorearse a sí mismo pero dudo que pastoree oje, ovejas es más ni a la familia propia Santo vive Jesús porque tiene que haber una vida consagrada a Dios Ay santo el nombre del Señor esto se pone bueno como que como estamos entrando en calor Dejen el giro el apagado bendito el nombre del Señor o sea, Tiene que haber una consagración en ese líder amado Aleluya tiene que haber esa llenura del Espíritu Santo tiene que haber esa pasión por la palabra de Dios ¿Ah? Bendito el nombre del Señor Vive Dios La palabra de Dios amado es vital La Biblia dice El lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera es mi camino Esa es la palabra de Dios Amén Aleluya ¿Eh? Por alguna razón Dios le dijo a Ezequiel Hijo de hombre Comete este rollo Y dice que Ezequiel se comió el rollo ¿Ah? ¿Y era como Amargo Pero cuando usted va a sacar Aleluya la, la interpretación De este evento Que usted lo puede mirar Literal O lo puede ver como una alegoría Lo puede interpretar De la cualquiera de las dos maneras Bendito el nombre del Señor Va a encontrar que el Dios no le dijo otra cosa Al profeta es, aleluya Tienes que estar empapado Tienes que estar lleno de esa palabra Porque tú no puedes dar lo que no tienes O sea yo no puedo predicar lo que no conozco Yo no puedo hablar de lo que no sé Yo no puedo enseñar de lo que no he estudiado Ay mi alma adora a Dios, aleluya entonces la palabra es vital amado En la consagración de cualquier creyente Y máxima en la consagración de un líder Aleluya La oración amado es la que nos conecta la oración es la que nos permite hablar con Dios, es la que nos permite aleluya, tener aleluya esa intercalación entre el Dios del cielo y nosotros amado, aleluya, en la oración es donde nos vamos amado Yo, eh, eh, eh, amado es que, es que no lo entiendo amado, es que no lo entiendo bendito el nombre del Señor, en, amado en 5 en 10, en 15 minutos amado no puedo, aleluya, yo no sé si usted entiende esto amado, pero en la esfera espiritual amado, en la esfera espiritual amado, aleluya, bendito el nombre Nombre del Señor, eh, no quiero que nadie se me moleste, alabado sea el nombre. Pero en la esfera espiritual, amado, una vida, aleluya, y máximo un líder, amado, con 10 o 15 minutos de oración, amado, no se levanta ni de la silla donde está arrodillado, de la cama o del piso donde está arrodillado, se levanta la oración, porque en el mundo espiritual, amado, hay una carga, hay una presión, aleluya, hay demonios, aleluya, está el diablo, están las malicias, aleluya, hay un cielo, hay unos aires, aleluya, te aleluya para evitar que usted y yo podamos tener comunión con Dios entonces el líder tiene que orar el líder tiene que buscar el rostro de Dios el líder aleluya tiene bendito el nombre que el Señor aleluya derramarse por completo aleluya entonces puede alcanzar llegar a tener aleluya esta característica en su perfil de la consagración con el ayuno amado nosotros le damos gloria y honra a Dios porque el sacrificio ya lo hizo Cristo. Pero aún el ayuno sirve, aleluya. Y si no leas el capítulo 58 del libro de Isaías, aún el ayuno sirve, aleluya, para quebrantar, romper los yugos, las ligaduras. Para poder enfrentar la vuestra, eso dijo aleluya nos dice la palabra. Nos llamó la atención Jesús. Luego el apóstol Pablo también dice aleluya vive. Pero Jesús dijo este género no sale. Si no es con oración y ayuno. Vive Jesús. Consagración amado. Consagración. El líder tiene que ser consagrado. Aleluya. Dedicado. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, vive Dios Hablaba con un pastor eh, Hace un tiempo y le dije mire pastor Bueno fue un pastor, pastor americano Y le dije mire pastor yo necesito Esto y esto y esto Vive Jesús, aleluya porque Bueno como iglesia hispana Usted sabe que nosotros a veces verdad eh, Somos medio revoltosos para qué decirlo Ah bendito el nombre del Señor Es que no puede haber un pentecostés Que, eh, que no se dé un grito De vez en cuando verdad que no no puede haber un pentecostés que no brinque. Ay, no puede haber un pentecostés que no corra, que no levante las manos, que no salte. Ay, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Eso es así. Y hay entre nosotros los hispanos más, porque como que la sangre, yo no sé si es que, que, que el temperamento de todos nosotros los hispanos es colérico, sanguíneo. Alabado sea el nombre del Señor. Vive Jesús. el hay como que bendito el nombre del Señor. Y le dije, le, le dije, eh, Bendito el nombre del Señor. Necesito, verdad, la iglesia funciona así, así, así, así. Bueno, me gusta y le digo, y a mí me gusta hacer vigilias o medias vigilias o vigilias. Me gusta que la y me dice, ¿cómo? Le digo, sí. Eh, no, a esa hora yo estoy durmiendo. Me dice, no, no, he no have problem. I sleeping that time. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Vive Dios ¿eh? bendito el nombre del Señor pero un líder amado que se consagra un líder que busca aleluya eh, que quiere aleluya que emana esta característica dentro de su perfil como un líder sometido amado aleluya es alabado sea el nombre del Señor que no le importa que a las 5 de la mañana se tiene que levantar pero a las 2 de la mañana Dios le dice fuera de la cama te quiero de rodillas Bendito el nombre del Señor Mi alma adora a Dios, aleluya No, aleluya, entonces le vamos a decir Señor, yo quiero servirte Señor, yo quiero hacer algo Señor, pero mira Señor, aleluya En otra ocasión me levanto, pero quiero dormir Bendito el nombre del Señor ¿Eh? ¿Por qué? Porque ahí vamos a, a poder fortalecer Ahí vamos a poder, aleluya, formar Aleluya, esa característica De la consagración Amén, segundo amado Aleluya, sumisión si el líder se consagra, amado se prepara para la sumisión Amén, mire usted nadie quiere someterse a nadie Nadie quiere someterse a nadie Pero yo siempre me he hecho esta pregunta Y desde el día que usted y yo, mami, mamita nos tiró a sus pies Hemos estado sometidos o no Bendito el nombre del Señor, No, yo soy dueño de mi empresa Vive Jesús, Sí, podrás ser dueño de tu empresa, amén, pero está sometido no, Yo soy jefe en mi trabajo, se podrá ser el jefe en tu trabajo, pero está sometido ¿Eh? Sumisión amado, la sumisión es algo, aleluya, eh, bendito el nombre del Señor que a veces es un poco difícil el apóstol, aleluya, Pablo escribiéndolo a los Efesios, les dijo: Someteos los unos a los otros. Efesios, capítulo 5, verso 22, si no me equivoco. Amén. Dice: Someteos los unos ¿qué? a los otros. Decía el apóstol: ¿verdad? Vive Jesús. La sumisión, amado, aleluya, es un principio. Es una realidad, aleluya, para que todo en, la, en lo que usted y yo emprendamos Aún toda nuestra vida pueda funcionar ¿Eh? Bendito el nombre del Señor Mire, mire usted, mire usted Usted sale ahora de aquí Y cuando sale allí hay un sign que le dice Turn to right Y usted dobla a la izquierda ¿Ah? ¿Doblamos a la izquierda? ¿O hasta dónde doblamos? Y oiga y lo que nos estaba hablando era un sign Lo que vimos fuimos letras Alguien dijo tienes que doblar a la derecha No verdad que no Simplemente miramos un sign que nos decía doblar que A la derecha ¿Eh? Sumisión ¿Mm? Mire en una ocasión eh, Aquí en, en, en Washington DC Va un hermano manejando Y como que como que se le calentó el pie Bendito el nombre del Señor. ¿verdad? Y se le pasó un poquito y el guarda y lo paró. Le dijo, este, le dijo, ¿por qué me paras? Porque así, eh, mira, es que así somos también los cristianos. ¿Por qué me paras? Y el oficial solamente lo miró y, y le dijo: ¿Quieres saber por qué te detengo? Dijo, sí, ¿por qué me detienes. Él le dice. Vas en el sexo de velocidad Estás dentro de la De la mera ciudad En Washington y, y vas arriba de la velocidad Y el hermano se molestó Pero ahí hay una ley que decía ¿Verdad? Que no podía ir más de 25 millas Pues entonces tiene que estar sometido a qué A lo que decía ahí Entonces se molestó amado ¿Eh? Se molestó y yo, Ustedes por cualquier cosa detienen Le digo no, el oficial le dijo no Simplemente hay una regulación La estás violando Y le dijo así, Y entonces le, y mire, mire usted que, que hay cristianos que son atrevidos Bendito el nombre del Señor Le dijo, le dijo oye si supieras tú Con quién estás hablando Yo soy un hijo de Dios Es más yo soy evangelista y mira, si usted hubiera mi credencial, y le dijo el oficial, ah, pues con más razón te voy a dar el boleto, porque tú deberías de ser el ejemplo para ser sometido a la ley. <risa> Bendito el nombre del Señor. Mire, amado, aleluya, esta persona, le estoy hablando de un caso real, o sea, no, no se crea que, que es una anécdota, no no le estoy hablando de un caso real. Vive Jesús, aleluya. Esta persona se quedó callado, se quedó, y el que iba al lado de él era un pastor. Y le dijo, cuando ya le dieron el boleto y todo, le dijo, hermano, hubiera sido mejor aprender a someterse y quedarse callado y se hubiese ahorrado el boleto. Quizás el guardia lo dejaba ir Bendito el nombre del Señor. Sumisión, amado. Bendito el nombre del Señor. La sumisión, amado, nos lleva también, amado, a que un buen líder con esta característica, amado, aprende a escuchar. Aprende a entender, aprende a dialogar, aprende a planificar, aprende a visualizar lo que está, la victoria, lo que quiere alcanzar, bendito el nombre del Señor. Este tipo de líder logra que otros le puedan ¿qué? seguir, bendito el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Vive Jesús. Este líder logra que otros puedan seguirle, bendito el nombre del Señor. Pero necesita, amado, un líder sometido necesita escuchar. A veces no queremos que escuchar. ¿Por qué razón no queremos escuchar? Porque somos ya líderes. Amén, aleluya. Otras veces no queremos entender. Otras veces, amado, no estamos dispuestos al diálogo. Otras veces no planificamos, no visualizamos lo que queremos alcanzar. Entonces evitamos que otros nos puedan seguir El líder está para que pueda lograr que otros le sigan ¿Mm? Usted estudió en el instituto verdad que estudió Un líder no nace, se hace verdad que sí Y no sé si ha tenido tiempo para estudiar las 21 leyes del liderazgo la puede conseguir por el Señor Maxwell y no sé, no me acuerdo ahora cuáles hay otra más. Las 21 leyes del liderazgo. ¿Mm? Bendito el nombre del Señor. Entre ellas está amado la sumisión. Vive Dios. Porque mire usted, alabado sea el nombre del Señor. A mí me dan una posición en una empresa. Vive Jesús. Y por el hecho de que ya yo tengo esa posición en la empresa, ¿eh? Vive Jesús, ya, ya, ya boté el, la camisita aquella. Este, ahora no, ahora ando bien vestido, un, un corbatado, en otras veces encabanado. Y oh, bendito el nombre del Señor, aleluya. Y ya pienso que puedo realizar todo, bendito el nombre del Señor. Pero se me olvidó que alguien fue el que me dio esa posición y que al final de cuentas yo estoy, que En sumisión. Bendito el nombre del Señor. Así que la sumisión... a Tuya, va a lograr cuando esto está, aleluya, que alguien pueda seguirte Pero cómo se puede alcanzar una sumisión, amado Bueno, si estás consagrado, si estás lleno del Espíritu Santo ¿Ah? Porque para empezar, amado, aleluya, si estás lleno del Espíritu Santo Te tienes que sujetar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Bendito el nombre del Señor, tienes, aleluya, vive Jesús Ya de antemano tienes, aleluya, que estar sometido entonces aleluya para poder alcanzar ser sometidos tener sumisión aleluya esta característica esté en nosotros amado tiene que haber consagración y esa consagración dijimos aleluya que viene aleluya a través de la llenura del Espíritu Santo bendito el nombre del Señor aleluya entonces ese líder que es consagrado a Dios amado aleluya puede practicar la sumisión aleluya puede estar bajo aleluya de otros como puede tener a otros bajo sus órdenes aprende aleluya a hacer aleluya las cosas bien aprende bendito el nombre del Señor a ser responsable aleluya y a poder hacer un manejo aleluya equitativo de lo que se le ha entregado en sus manos especialmente dentro del líder cristiano amado nosotros no estamos amados aleluya para que la gente aleluya a través de nosotros pisoteen en el evangelio estamos llamados para que a través de nosotros la gente te le dé la gloria a Dios no. Vive Jesús Es como a mucha gente le decía yo en estos días Aleluya a los hermanos Alabado sea el nombre del Señor Hay mucha gente, aleluya que usted lo ve en el Evangelio Vive Jesús Y a veces usted le dice algo Y le dice no, no, no, no Lo siento yo soy así, nací así, aleluya y así soy Y así me quedo y no me cambia nadie Adiós, caray y no eres cristiano Y la Biblia me dice a mí que de modo Si alguno está en Cristo nueva criatura Las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas ¿Ah? Y la Biblia me enseña a mí Aleluya, a hacer morir de vosotros todo lo terrenal ¿Ah? Y la Biblia me enseña a mí también Que me aprenda a qué, a someterme ah bendito el nombre del Señor. entonces si yo soy nueva criatura si yo estoy en Cristo aleluya pues todas esas cosas tuvieron que haber pasado bendito el nombre del Señor oh gloria al que vive para siempre entonces eh, son aspectos son cosas amados que están dentro aleluya de este punto la sumisión alabado sea el nombre del Señor para poder llevar a un líder bendito el nombre del Señor a canalizarse a poder desarrollar y alcanzar las metas que desea bendito el nombre de Jesús tercero amado Aleluya, este líder si es consagrado, lleno del Espíritu Santo lo lleva a, su, a, a ser sometido a la sumisión Y si es consagrado y, y es sometido aprende a ser disciplinado y autodisciplinarse Bendito el nombre del Señor, es la tercera característica amado La disciplina, de la disciplina se adquiere una autodisciplina y la Biblia nos dice a nosotros amados el libro del escritor de Hebreo dice que a nadie le gustan las que Las disciplinas verdad pero que estas están puestas para que para ayudarnos a crecer Para ayudarnos aleluya a madurar a ser distintos bendito el nombre del Señor Y que al momento ninguna disciplina es buena alabado pero al final de ella vemos los frutos que ella nos puede dar Bendito el nombre del Señor Entonces un líder tiene que aprender a ser disciplinado Y por cuanto aprende a ser disciplinado Aprende a tener una autodisciplina de sí mismo Bendito el nombre del Señor La disciplina es una cualidad indispensable amado En cualquier líder, en cualquier aleluya área vive Jesús Pero mucho más en el liderazgo cristiano Bendito el nombre del Señor, aleluya si sí, amados, si no tenemos disciplina, no llegamos a objetivos. ¿Te das cuenta? O sea, tiene que haber una disciplina. Y esa disciplina va a llevarte a ti, a mí, a que aprendamos a hacer una autodisciplina de nosotros. Amén, aleluya. Y aprendamos, aleluya, a regirnos. Aprendamos a guiarnos. Mire, mire, mire, mi amado, aleluya, bendito el nombre del Señor Si el líder no sabe, bueno, ay santo el nombre del Señor Por alguna razón le dijo Pablo a Timoteo y también le dijo a Tito Aleluya, que el líder tenía que ser una persona que sabía gobernar bien su qué Su casa ¿Mm? Bendito el nombre del Señor Por alguna razón se lo dijo amado, no está en la escritura por estar ni está tampoco para lo que utilicemos, lo utilicemos para castigar o para dañar Sino más bien para que entendamos amado, que tú y yo debemos de tener una autodisciplina Pero cuando aprendemos a ser disciplinados vamos adquiriendo y desarrollándola en nosotros amados Porque el primero que tiene que tener esa autodisciplina y aprender a ser disciplinado es el líder Yo no puedo exigir lo que yo no doy, yo no puedo aleluya querer que alguien haga esto cuando yo no qué no lo hago bendito el nombre del Señor vive Jesús ¿Ah? mire usted, mire usted, mire usted le voy a dar un ejemplo vivo ok bendito el nombre del Señor este joven le gustaba el reggaetón la música de reggaetón y cantaba un poco verdad porque para para entrar en ese ambiente no hay que ser cantante ¿Eh? no, no, no pero si creen ustedes ¿cómo no es cierto, estas muchachas cantaron muy bonito, ¿eh? precioso. Tienen un talento, eh, posiblemente no se dejen engañar porque así le, le pasó a Elvis Presley, cantante en la iglesia bautista, así como ustedes en el coro. Y vino un, un engendro de Satanás y le dijo, oye, tú tienes una voz extraordinaria, eh, mi, eh, millares de gente te aplaudirían, eh, eh, tendrías un futuro terrible. Y lo sacó del coro y se lo llevó al mundo y mire dónde terminó. Lea la historia, bendito el nombre del Señor. ¿Eh? Pero para ser, para ser un reggaetonero no hay que ser cantante. No, no, para eso no hay que ser cantante. Eso cualquiera, aleluya, se mete a ese ambiente. Vive Jesús. Lo que hay que poder es aprender a hablar. Y si no sabe hablar, busque a alguien que le haga las cosas un poco rimadas. Y usted luego las dice y ya está. Le pone un poco de revolucionario la batería o con cualquier cosa y ya está. ¡Ah! Tremendo cantante. Bendito el nombre del Señor. ¿Eh? Vive Jesús Y el muchacho pues, le tiraba, le tiraba ahí Bendito el nombre del Señor Y un día le dijo, aleluya, eh, eh, el padrastro Le dijo, estaban ahí verdad Y había que sacar el, el, el, la basura, el garbage afuera Y le dijo el padrastro, le dijo Oye, hazme favor Un momentito y sácame la basura afuera Y se levantó de la silla y se le quedó mirando Y le dijo, Oye, ¿y cuándo tú has visto que un reggaetonero bota basura? Bendito el nombre del Señor ¿Se da cuenta? ¿Eh? Vive Jesús O sea es una actitud Bendito el nombre del Señor Por un, por X o por Y razón Porque él sentía, sentía algo en él O se sentía líder o se sentía Bendito el nombre del Señor Pero no estaba dispuesto a hacer algo tan sencillo Entonces el, el líder tiene amado, tiene aleluya Que aprender a tener disciplina Bendito el nombre del Señor a tener esa disciplina a autodisciplinarse a poder aleluya eh, usted sabe Pedro lo pone de esta manera en primera de Pedro capítulo 5 verso uh, 5 y 6 por ahí alabado sea el nombre del Señor Pedro lo pone de esta manera dominio propio dominio propio la disciplina amado la tercera característica la disciplina Bendito el nombre del Señor Para que usted y yo podamos Aleluya alcanzar Aleluya nuestra meta Bendito el nombre del Señor Entonces amados si, si somos consagrados si, si la consagración nos lleva a la sumisión La sumisión nos va a llevar Aleluya, la consagración y la sumisión Nos va a llevar a aprender a ser disciplinados Aprender a crecer en esta manera Aprender a ordenar las cosas Aprender a tener, aleluya, clara nuestra visión Aleluya, aprender, aleluya a Tener horizontes seguros Bendito el nombre del Señor Aleluya, Amado, Encontramos hoy un sinnúmero de personas De líderes, bendito el nombre del Señor Dentro, aleluya, de nuestras congregaciones Encontramos un sinnúmero de jefes. Parado en los púlpitos Bendito el nombre del Señor En las plataformas digitales Amado Aleluya Pero lo menos que tienen Es disciplina No tienen consagración No tienen sumisión Y menos tienen disciplina Bendito el nombre del Señor Aleluya Pero se necesita Hombres y mujeres íntegros Que puedan entender esto Que puedan darse De eso Dios necesita De eso Dios está buscando De eso Dios quiere Aleluya Para que este evangelio Aleluya Pueda seguir proyectándose Pueda seguir llegando Las vidas puedan seguir siendo impactadas amado, aleluya hay un sinnúmero de gente amado hoy día en las plataformas amado que ni pastor tienen, ni iglesia tienen bendito, ni miembros tienen y usted los oye, son evangelistas, son pastores aleluya, son maestros, aleluya son exégetas, son teólogos aleluya, bendito el nombre del Señor y no saben aleluya quizás ni cómo fue que llegó la luz eléctrica bendito el nombre del Señor ah pero lo seguimos ahí, ahí andamos Bendito el nombre El pastor se pela las rodillas ah, El pastor le dice hermanos por favor Vengamos a orar Ay, pa, ora. Es que, que ore solo ahí con dos o tres con, con, con, con los líderes aleluya Con aquellos hermanitos No, Yo no me puedo perder la predicación De, de Pancho Pepe de Teresa de Getrudi Alabado sea el nombre del Señor porque está tremenda aleluya Pero usted le busca a ver y ¿A quién se someten? ¿Cuál es su disciplina? ¿Dónde está su consagración? Bendito el cuatro Paciencia Paciencia El líder aleluya Tiene que tener paciencia Bendito el nombre del Señor Esto está entre los frutos Esto está entre las cualidades Entre las aleluya cosas Que nos llama la Biblia Bendito el nombre del Señor la paciencia, amado, vive Jesús, también está en esta cualidad, esta virtud, aleluya, vive Jesús en la ejecución del liderazgo Pues lo que ayuda a involucrar a los demás y a compartir la visión que usted y yo tenemos, amado Porque la paciencia, amado, nos va a llevar a aprender a trabajar con la gente, nos va a llevar a aprender a entender, amado Cada uno de nosotros, aleluya, tenemos un carácter, tenemos una individualidad Bendito el nombre del Señor. Y cada uno de nosotros tenemos una disciplina y una autodisciplina propia. Bendito el nombre del Señor. Cada uno de nosotros vinimos, aleluya, de costumbres, de culturas. Aleluya, es posiblemente todas diferentes. Aquí podemos haber boricuas, aquí podemos haber dominicanos, aquí podemos haber algunos, oye, ¿qué te pasa? Aquí podemos haber otros que dicen, ay, ¿dónde estará el cajo? Bendito el nombre del Señor. Aquí vienen otros que vienen vos wow, y que te pasó. Aleluya. Bendito el, Somos de diferentes culturas Amado, aleluya Dominicanos, eh, puertorriqueños, aleluya eh, eh, Centroamericanos Salvador, Honduras, Guatemala Nicaragua, bendito el nombre del Señor Aleluya, eh, podrían haber Ticos, bendito el nombre del Señor Costa Rica, no sé, aleluya eh, Quizás del Suramérica, aleluya Argentina, Chile, Perú. Nos, aleluya, nos movemos Todos, amado, aleluya Y nos hacemos un engrumerado, bendito el nombre Del Señor, y un líder para poder alcanzar y llegar, aleluya, bendito el nombre del Señor, alcanzar su meta y a la meta de poder entender y de poder, aleluya, lograr que toda, aleluya, esta masa, aleluya, de costumbres y culturas entrelazadas, bendito el nombre del Señor, puedan, aleluya, hacer un trabajo eficaz, se le pueda sacar un promedio, se pueda desarrollar, se pueda, aleluya, llegar a meta, amado, tiene que tener paciencia para poder, aleluya, alcanzarlo, bendito. El nombre del Señor Un líder impaciente amado Va a echar a perder todo Así que la paciencia amado Aleluya está ahí dentro del liderazgo Aleluya Obtendrá resultados Un líder con paciencia amado Obtendrá buenos resultados Vive Jesús, aleluya Hay cosas que hoy no se alcanzaron Vive Jesús Pacientemente esperé en Jehová Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿El qué que El que Ah, bendito el nombre del Señor Ah Si no hubiera sido por la paciencia Aleluya Muchos de nosotros no estuviéramos aquí Pero si sí el salmista dijo pacientemente Esperen Jehová Y él me escuchó Y me sacó de qué, Del lodo cenagoso y puso mis pies Sobre peña Y una canción nueva que Él me dio Ay bendito el nombre del Señor Aleluya Vive Dios Si fuera impaciente Dios amado Aleluya ya se hubiera terminado esto Así que tenemos un gran ejemplo amado Jesús amado fue bofeteado Jesús fue escupido Jesús aleluya fue maltratado amado bendito el nombre del Señor a Jesús le dijeron que tenía demonios a Jesús aleluya lo, lo compararon o lo quisieron mezclar aleluya con el enemigo bendito el nombre del Señor a Jesús lo menospreciaron y dijeron cómo puede ser posible aleluya este si su padre José el carpintero y aquella la triste María bendito el nombre del Señor más allá todavía le dijeron de a Nazaret Puede salir algo bueno, o sea, en otras palabras, Nazaret en aquel tiempo podría ser la barriada más mala que pueda haber aquí alrededor, aleluya, donde quizás nadie quiere vivir, donde hay problemas, donde hay muerte, donde hay dificultades, aleluya. O sea, puede ser el lugar, aleluya, más pudedrumbre bendito el nombre del Señor. Y le dijeron, y de Nazaret puede salir algo bueno, alabado sea el nombre del Señor, pues sí, de Nazaret, aleluya, salen cosas extraordinarias, amado, aleluya. Ahí está el Hijo de Dios, ahí está Rey de reyes y Señor de señores Salió de Nazaret, aleluya Aleluya, realmente Terrenalmente le reconocían a José El carpintero como a su padre Aquella mujer María, aleluya Como su madre, pero aquel Jesús, aleluya, tuvo paciencia Para aguantar, resistir Y e ir hasta la cruz del Calvario Y aún en la cruz del Calvario Solamente dijo, Padre Perdónalo, porque no saben lo que hacen Ay, mi alma adora a Dios, aleluya. Oh, qué lindo es Dios amado. Bendecido sea el nombre del Señor. Qué maravilloso es la paciencia en el perfil de un líder sometido. Alabado sea el nombre del Señor para que usted aleluya y yo podamos cada día crecer cada día aleluya podamos aleluya alcanzar cada día podamos aleluya proyectar aleluya bendito el nombre del señor dios está necesitando amado están aquí sentados están en nuestras iglesias aleluya hombres y mujeres que pueden aleluya bendito el nombre del señor da aleluya esa calidad da aleluya ese perfil bendito el nombre del señor aleluya esto no se ha terminado amado cristo está a la puerta aleluya cristo Está a punto de venir amado Aleluya pero no son los ángeles los del cielo Aleluya los que van a bajar a la Tierra a ser líderes Aleluya no son los ángeles del cielo Los que van a venir a la tierra a proclamar El evangelio no son los ángeles Del cielo los que van a venir a la tierra A que los hombres sean libertados Aleluya a que haya sanidades A que podamos ver milagros no Aleluya Dios nos llamó a nosotros Aleluya oh bendito El nombre del Señor nos separó Amado Aleluya nos hizo real el docio nos hizo aleluya nación santa. Fuimos el pueblo adquirido por Dios, aleluya. ¿Para qué? Para que anunciemos, aleluya, las verdades, aleluya, las grandezas de este evangelio, amado. Aleluya. Él nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Bendito el nombre del Señor. Oh gloria al que vive para siempre. Y termino, amado: transparencia. Transparencia. Bendito el nombre del Señor Esta cualidad amado de transparencia Es importante en el desarrollo de cualquier líder Pero más en el líder cristiano La transparencia amado Ah porque usted y yo debemos de aprender a ser transparentes Al hablar Aleluya Al, al comunicar con integridad Y a tener una honestidad Un plan una visión, una misión y unas metas. Tenemos que ser transparentes, amado. Bendito el nombre del Señor. Si una de las cosas que se le pide al ministro es la ética ministerial, aleluya, es la transparencia. Y esa transparencia debe de ir acompañada de una integridad. Y esa integridad debe ir acompañada de una honestidad. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. La transparencia, amado. Aleluya cuando usted y yo somos Aleluya vive Jesús en todo tiempo Aleluya del mismo marco de la misma manera Aleluya en la misma posición en el mismo formato mi alma adora a Dios Aleluya esa transparencia amado Aleluya nos permite Aleluya alcanzar esa integridad y esa honestidad nos permite a nosotros comunicarlo Llevarlo amado, nos permite aleluya Que muchos puedan creer bendito El nombre del Señor, aleluya Que muchos puedan aleluya aceptar Amado bendito el nombre de Jesús La grandeza del reino, aleluya Podemos lograr aleluya Bendito el nombre del Señor que nuestros Aleluya hermanos, aleluya Aquellos que están aleluya en nuestras Manos, aleluya y que se nos han puesto Aleluya para dirigirlo, aleluya Puedan desear, puedan anhelar Aleluya hermanos más luego en la próxima ronda se lello, bendito el nombre del Señor la transferencia amado aleluya lleva al hombre y a la mujer aleluya a lugares situados aleluya a puntos culminantes alabado sea el nombre del Señor si algo amado aleluya se mira en el hombre en la mujer aleluya en cualquier área pero en la área cristiana amado en la transferencia bendito el nombre de Jesús aleluya porque ahí está la integridad aleluya ahí está la honestidad ahí está bendito el nombre del Señor Aleluya esa sabiduría Aleluya plasmada Oh Gloria al que vive para siempre Para poder alcanzar Aleluya Aquello que tenemos por delante Los objetivos así que Amado Aleluya para poder Alcanzar esto amado para poder Poder mirar ese perfil de ese Líder sometido Aleluya Estos cinco pasos hay muchos más amado, Yo podría Aleluya llenarle una lista De alrededor de 60 Aquí así suavecito Bendito el nombre del Señor pero aleluya miremos estas características, estos puntos esenciales amado Aleluya y uno va llevando al otro amado Uno bendito el nombre del Señor va llevando al otro Aleluya cuando usted y yo miramos esto amado nos podemos dar cuenta amado Bendito el nombre del Señor que aleluya vive Jesús en este eh, formato o En esta manera de líder aleluya se necesita esta cadena de cualidades se necesitan amado, aleluya ¿Por qué amado? El consagrado, el lleno del espíritu amado Aleluya va a aprender a someterse Vive Jesús Y si aprendió a ser consagrado Logra aprender a someterse Bendito el nombre del Señor Aprende aleluya a vivir y estar disciplinado Por ende amado, aleluya Va a aprender a ser una persona paciente y final amado va a vivir en transparencia bendito el nombre del Señor aleluya Va a producir el líder que estamos esperando Va a producir el líder Aleluya que estamos deseando Va a producir el líder que anhelamos Bendito el nombre del Señor Aleluya, vive Jesús ¿Por qué amado? Ah porque hay un líder Que es consagrado, Aleluya Vive Dios, alabado sea el nombre Del Señor, hay un líder que es consagrado Hay un líder que sabe, Aleluya Bendito el nombre del Señor Medirse, Aleluya y poder Mantenerse y poder Aleluya Consagrar, Aleluya su vida a su ser completo oh gloria Al que vive para siempre ese líder Aprende entonces a someterse Aleluya y comienza Aleluya a trabajar y a caminar Aleluya en un aspecto sometido Ese líder comienza a aprender Aleluya a vivir disciplinadamente Aleluya a lograr Y crear en su vida una autodisciplina Aleluya que pueda ser Aleluya ejemplo Que se pueda inmular Aleluya Entre otros ese líder amado Logra impartir una paciencia, aleluya porque la vive, la practica oh gloria al que vive para siempre y ese líder amado, aleluya va terminando, aleluya ser el líder que todo el mundo desea, el líder sometido el líder transparente el líder, aleluya que le da la gloria a Dios, el líder, aleluya bendito el nombre del Señor que se desea, aleluya y el líder aleluya que de, aleluya se plasma, aleluya y se establece como un ejemplo, el líder bendito el nombre del Señor oh gloria al que vive para siempre que aleluya bajo cualquier circunstancia bajo cualquier situación bajo aleluya lo que pueda aleluya estar frente a Él oh gloria a Dios no hay quien lo detenga oh alabado sea el nombre del Señor porque amado aleluya porque es el líder aprendido que solamente hay un lugar es el líder aprendido que solamente hay una manera, es el líder aprendido aleluya que solamente Oh, hay un formato por el cual Aleluya va a poder ver Una vida de victoria Va a poder ver Aleluya un trabajo de victoria Va a poder ver Aleluya Oh bendito el nombre del Señor Que las metas Aleluya Han sido alcanzadas Y que la gloria especialmente Aleluya Como líderes cristianos Como gente que le servimos a Dios A Dios del cielo la seguirá recibiendo Y será abriendo los cielos Aleluya derramando bendición Aleluya Aleluya, para impactar, para llenar, para capacitar, para hacer, aleluya, cosas mayores, extraordinarias. Y habrá gente que deseará, aleluya, agarrar este Dios y también ser, aleluya, parte de eso, aleluya, porque glorifican al que vive. Mi alma adora al que vive. Si se lo va a dar, dárselo con ganas al Señor en esta noche. Sí, Dios. Mi alma te adora, aleluya Así que en esta noche, amado Llévate esto, aleluya, este regalo Dele gracias, aleluya Que creo que es de las pocas veces que más avanzo Bendito el nombre del Señor Bendecido sea el nombre de Jesús Pero llévese, amado, esto Aleluya, que esto pueda entrar dentro de nosotros, amado Usted dirá, es imposible, posible Yo le voy a decir, no es fácil pero no imposible. No es fácil, pero no imposible. Amén. Bendito el nombre del Señor. Aunque usted y yo miremos así, amado, aleluya, vive Jesús. A veces vemos algunas cosas fáciles, pero no lo son. Usted va a mirar a veces en algunas ocasiones, aleluya, que no se puede, pero sí se puede. Bendito el nombre del Señor. No sé cuándo le comenzó a usted, aleluya. Vive Jesús Mi primera experiencia amado Aleluya En tratar de desarrollar un liderazgo tenía 14 años Estaba en la escuela, lo que le llaman escuela intermedia en el séptimo grado Y pertenecía a una organización conocida como los futuros agricultores de América Vive Jesús Y de tres grados que habíamos ahí, séptimo, octavo y noveno Aleluya entre el grupo de alrededor de unas 70 estudiantes que habíamos amado Aleluya por unanimidad de ellos me escogieron a esta humilde persona Para que fuera la que llevara la oratoria Aleluya en la conferencia que se íbamos a tener de los futuros creadores de América Ahí aprendí yo por primera vez Aleluya a enfrentar un reto De lo que es Aleluya comenzar a ser largo como un líder Así que no se sabe cuándo puede ser Bendito el nombre del Señor Cuando pues quizás usted vivió su primera experiencia Y pensó que ahí terminó todo Amén Bendito el nombre del Señor Vive Dios Ni tampoco piense que porque se le puso el pelo blanco Vive Jesús no va a poder Amén Así que Dios nos ayude amado Vive Jesús Bendito el nombre del Señor Damos gracias a Dios amado en esta noche, que la gracia, la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes amado en esta noche y doy gracias, aleluya a los hermanos que me invitaron y gracias a nuestro pastor y presidente, aleluya, por darme esta gran oportunidad. Así que Dios me los bendiga nuevamente y dejamos a nuestro pastor con nosotros.